Bienvenido a Cities of Migration, donde cobran vida las buenas ideas sobre integración de los inmigrantes. Encontramos buenas prácticas de integración, estén donde estén. De Helsinki a Toronto, de Londres a Fort Wayne, de Barcelona a Singapur. Podemos encontrar ideas prácticas y sencillas en cualquier parte del mundo. En nuestro sitio web, contamos historias de buenas ideas para la integración. Presentamos lo aprendido a través de seminarios virtuales y le mantenemos informado mediante entrevistas, opiniones y buenas noticias que puedan servirle de fuente de inspiración. Nuestro objetivo es aportar soluciones prácticas que le permitan mejorar en su trabajo, para contribuir a la creación de ciudades más integradoras. Dado que nuestro público es internacional, nuestro sitio web está disponible en inglés, francés, alemán y español. ¿Qué características tiene una buena idea? Puede llevarse a la práctica, es innovadora y tiene el éxito garantizado. Está implantada en la ciudad donde ha surgido y no obstante es transferible. En nuestro sitio web podrá leer información sobre el proyecto de Mentoring Partnership de Toronto, en el que se asignan tutores a inmigrantes cualificados según su ámbito de especialización. En Cardiff, los agentes de policía imparten clases de lengua. En Calgary, se retransmiten en Punjabi los partidos de hockey. Y en Copenhague, donde ir en bicicleta es un elemento esencial del día al día, a los recién llegados se les enseña a circular de forma segura. Y esto es solo el principio. A menudo, las mejores ideas suelen ser las más inesperadas. Esa es la razón por la que queremos mantener viva esta conversación, de una ciudad a otra. Sepa cuál va a ser el próximo destino de estas buenas ideas. Únase a la conversación, entre, aprenda y comparta. Visite